De manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de los productos de la canasta básica. Nuestro gobierno no puede seguir siendo sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de la mayoría o volver a quedar en manos de quienes impusieron un pacto a la nación. pueblo hoy movilizado para estar movilizado hasta el último día que nos diga que estar para impedir que la derecha vuelva a gobernar en Argentina. Hoy tenemos la urgencia de terminar con el hambre, de ponerle freno a la especulación de las empresas por manora de precio. Y para eso, este pueblo, este pueblo, seguirá unido y movilizado. que no le ¡Se jode! ¡Se jode! Quiero reivindicar fundamentalmente el protagonismo del pueblo. Eso es esencial. Eso es lo que venimos a reafirmar nosotros hoy acá. Y decir que aquellos sectores que querían sacar del escenario político a quien encarnaba la situación, del pueblo y de la nación, hoy quiere sacar del escenario político a quien representa genuinamente los intereses del pueblo y de la nación, nuestra querida compañera Cristina Fernández de Quinto. Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia a ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez. dejen de traicionarlo. A nuestro señor presidente le decimos, estamos acá, no estamos encerrados en un estadio, estamos con... ¡Destruye nuestra bandeja!